Vendemos en cualquier lugar que se pueda vender, vendemos, eh, vendemos tenemos nuestro local físico, eh, en, en, como se dice, en el barrio Villa Santa Rita, eh, cerca ahí de Paternal, y en ese local tenemos, está armado mayorista y minorista, eh, y después tenemos la web online minorista únicamente, eh, y después bueno estamos en Mercado Libre también como que vos vas al don y encontrás ropa para cualquier estilo. Eh, y yo creo que eso también es lo que, lo que nos hace eh, tan abarcativo en cuanto a que no somos de un nicho, sino que cualquier nicho algo va a encontrar en el don. Quizás un nicho más que otro. Bueno, para lo que es eh, la web, o sea, lo que es minorista, eh, sale todo por Andriani todo arreglado con ellos y lo que es eh, capital federal eh, tenemos un arreglo con Mubex no sé si conoces que nos hace todos los los envíos en el día eh, y después lo que es eh, mayorista va por expreso generalmente porque por un tema de volumen es más barato eh, para mandar una caja y, todo eso. y no yo creo que nos llevamos muy bien cada uno tiene su área eh, ver, creo que la empresa en sí tiene como tres patas, que, o cuatro por así decirlo que es eh, la venta, eh, marketing, diseño y producción Diseño y producción como que es más o menos lo mismo eh, Un hermano se ocupa de lo que es producción eh, Otro se ocupa de lo que es la venta y yo me ocupo de lo que es el marketing eh, Obviamente los tres hablamos de todo pero la decisión final la tiene el que maneja ese área. De hecho, bueno, también eh, tenemos eh, puestos jerárquicos de, de cada área y todas las semanas eh, o cuando se necesita también hay reunión eh, para ver cómo viene tal área o cómo un área puede ayudar a la otra. Eh, porque por más que sean distintos equipos, la empresa es la misma y toda la empresa tira para el mismo lado. Otro cambio muy fuerte que, que vivimos fue la pandemia. Nosotros estábamos muy preparados eh, en lo que es online y tuvimos ahí una explosión de, de la página web. O sea, una explosión, digo, como algo bueno. Eh, que el estar preparado para vender online y, y que se haga de un día para el otro únicamente todo online, nos eh, favoreció. Para que te des una idea, eh, desde mis abuelos que se dedican a la ropa de, de padre y de madre, eh, y yo me acuerdo de no sé, tener cuatro años con mis hermanos y feriado que había, feriado que íbamos al local de mi viejo o al de mi abuela que nos pagaba, nos pagaba 50 pesos más y estaba a una cuadra, entonces íbamos ahí y después cobrábamos en los 12. <risa> y nada, sí, de chico fuimos aprendiendo eh, la profesión Tenemos así dos metas claras eh, La meta más fundamental yo creo que es salir afuera eh, Hoy estamos apuntando a eso Pero después eh, otro objetivo más cercano quizá Es que todas las remeras básicas eh, de acá a un año sean de nuestra línea Eco Que es una línea de algodón 100% sustentable eh, que estamos apuntando a, a crecer por ese camino que lo vemos como el futuro. Y sí, me gusta mirar a ustedes. Eh, miro, la verdad que miro todas las entrevistas. Eh, sí, sí. El otro día, bah, ayer, estuve mirando a ver eh, cuál, cuáles vi, cuál no vi como para más o menos estar en tema y más o menos ya las tenía vista todas. Eh, y me gusta, a ver, yo me dedico al marketing y me inspira mucho lo que, lo que logró. Después, como una persona más del, del palo de, de la ropa, eh, Amancio Ortega, eh, es el dueño de Sara y bueno, toda la línea Sara eh, están en top 6 más ricos del mundo y el tipo es el único que está ahí con la ropa. No, no, me, no me escapo exactamente porque tengo mi hobby atrás del don, eh, tengo una huerta, eh, y ahí tengo plantas de, no sé, de zanahoria apio, menta, orégano de todo y nada, como que siempre por día me tomo no sé, un recreo de 10 minutos reviso todo, a la tarde otro recreo de 10 minutos y, y sigo ahí eh, al también estar en marketing es como que mi laburo es mucho más eh, relajado pero sin horario entonces es como que no, no es que estoy con una agenda que explota quizá un día o una tarde sí y otro día nada